Mas que pena del me morir cuando olha para las cosas. Él ha tantas tan caro que dos amereos oh se póncho rindo.